del código tributario. Los tributos son prestaciones que el Estado exige mediante ley con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus fines. Pero según el artículo 9 se dividen en tres. ¿Cuáles son esos tres? Son las, los impuestos, son las tasas y las contribuciones especiales. Eh, ¿Qué es el impuesto? Es la obligación que se genera al producirse un hecho generador que contemplando la ley obliga al pago para las prestaciones a favor del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros vendemos mercancías, nosotros la grabamos con un impuesto, con el IVA, por así decirlo entonces el iva es un impuesto eh, tenemos un ejemplo verdad por otro lado el código tributario según el artículo 9 nos habla sobre tasas esta obligación eh, se hace el hecho generador en una prestación efectiva potencial que el servicio que da un servicio al público individualizado individualizado, ¿por qué? porque este va individualizado al usuario del servicio ¿cuáles pueden ser esas tasas? puede ser el barrido que nosotros pagamos la limpieza que alguna alguna empresa eh, o algunas institus, empresas, más que todo algunas empresas pagan esta tasa eh, cuando la alcaldía eh, presta ese servicio. Yo he visto también empresas que, que no pagan de, de dicha tasa. Tenemos contribuciones, miren esto, miren esto, tenemos contribuciones especiales. Estas contribuciones especiales eh, tienen el hecho generador o beneficios derivados de la realización de determinadas obras públicas cuya obligación debe tener destino ajeno a la finalización de dichas obras. Estas son las que son destinadas, esto ya es más de carácter eh, gubernamental, que son las que son destinadas para las obras públicas. Pero aquí tenemos la ley, también tiene, yo digo conexo, ¿por qué? Porque los otros ingresos, en el, en el párrafo del artículo 9, cuando nos da el concepto de tributos, nos dice que, son, que se dividen en tres. Pero en el último párrafo del artículo 9 tenemos otros ingresos. ¿Por qué lo pone el Estado? Para dar a entender que ellos obtienen otro ingreso por actividades que no corresponden a las funciones propias del derecho público. Eh, ¿Se está escuchando, verdad? Sí, estimado. Sí, profesor. ¿Te tomo? Sí, este, las, las leo diapositivas. Leo. Excelente. Entonces son aquellos... Son aquellas actividades que el Estado obtiene por explotación de sus bienes patrimoniales. ¿Cuáles son esos bienes patrimoniales, estimados? A veces me, me, me preguntan algunos, algunas personas, bueno, los colegas que ya lo manejan, excelente, pero eh, las personas que que son licenciados o no están en interacción totalmente con el entorno contable o tal vez son contadores y no están desempeñando su cargo como contadores a veces se les dificulta que son que son la, la explotación de bienes patrimoniales en, en, en este concepto de otros ingresos que nos habla del artículo 9 del código tributario eh, Simplemente esos bienes patrimoniales son los que utilizan algunas entidades para arrendarlos. ¿De qué forma? Podemos ver de, de repente el, el MINED tiene una flota vehicular bastante grande. Entonces, X empresa, X institución viene se los rentan, entonces están explotando sus bienes patrimoniales. ¿Pero qué significa eso? El Ministerio de Educación, su giro no es la renta de, esto, de, de estos vehículos o rentas de, de, de vehículos como lo hace Budget rentacar como lo hace las diferentes entidades que, que, que se encargan de, del arrendamiento de vehículos. ¿Verdad? Artículo 3. Vamos a iniciar aquí a lo más bonito, que ya vamos a entrar en, en la materia. El impuesto sobre la renta, que nos habla del artículo 3, que es la creación, la naturaleza y la materia imponible, como impuesto directo a las personas que graba las siguientes rentas de fuentes nicaragüenses. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que graba la ley de concertación tributaria? Ok, graba a los contribuyentes que son residentes y no residentes. Que, al, que, lo, que ahorita en la materia, que vamos a ver, que a los, eh, a los no residentes los graba con una retención definitiva. Y a los residentes es por medio de las rentas del trabajo que lo hace el IR. Entonces, ¿qué es lo que graba esta ley? Que es la naturaleza de esta ley, la creación, son las rentas del trabajo, rentas del trabajo, rentas de actividad económica y las rentas de capital y ganancia y pérdida. Escuchen eso, ganancia y las pérdidas de capital. No voy a entrar mucho en, en, en, en estas dos, en la segunda y en la tercera, porque estamos como objetivo, que, son, que es la renta de trabajo. Las rentas de trabajo simplemente son las provenientes de toda contraprestación, re, retribución de ingresos o cualquier sea la, la denominación o naturaleza. Escuchen eso, contraprestaciones, o retribuciones, ya sea de, denominada en dinero o en especie. Pero ¿qué nos dice el código del trabajo? Escuchen eso. ¿Qué nos dice el código del trabajo? Que cuando nosotros recibimos un salario, ¿verdad? Un salario, eh, este salario tiene que ser en dinero. No dicen, o sea, al trabajador... Al trabajador, el código, eh, el, el código del trabajo nos guarda como trabajadores a que no vengamos y desempeñemos una actividad y venga un, un, un vándalo y nos quiera pagar. Ok, voy a decirte de trabajo, te voy a pagar con una ropa o te voy a pagar con, con estas dos sillas que yo tengo que me costaron tanto valen lo que vos hiciste, entonces en, ese, en, el, en el código del trabajo nos habla de que eso nos va, eh, de que cuando nosotros desempeñamos actividades por cuenta ajena eh, nos van a retribuir pero en dinero, en dinero, de moneda legal, curso legal entonces si ustedes nos fijamos aquí, la ley de concentración tributaria en las rentas del trabajo abarca todo. ¿Para qué? Para no dejar vacíos. No dejar vacíos y también ya sea en dinero o en especie, ella lo va a grabar. Esto lo podemos ver en el artículo número 11. Ahí lo pueden buscar en el artículo número 11 de la ley de concentración tributaria. La 822, ¿qué que es lo que? En la Ok. ¿Qué, ¿Qué son las rentas de, de, de actividad económica? Simplemente son los ingresos de vengado o percibido. Es este, igual que, que las rentas del trabajo, ya sea en especie o en dinero. Eh, son para aquellos que suministran, los contribuyentes, aquellos que suministran bienes y servicios, aquellas todas actividades que son ya sea agricultura, ya sea ganadería, ya sea pesca, ya sea electricidad, ya sea restaurantes, entonces todas esas podemos ver. Y la renta y ganancias de capital simplemente son los ingresos de vengado y percibido igual. Míralo, siempre lo está poniendo la ley de concertación tributaria, ingresos de vengado y percibido en dinero o en especie proveniente, como les estaba diciendo, de la explotación o cesión de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Como yo les decía, cuando... Nosotros rentamos vehículos, pero el, el giro normal de nosotros como entidad no es la renta de servicios. El giro ordinario de nosotros no es la renta de servicios. Perdón, de servicios de, de, de, de, de renta de auto, sino que tal vez nosotros vendemos un tipo de, de, de, de activos, pero no es la renta. Entonces... Aquí se crea la renta de ganancias de capital. La aplicación, el artículo 4, el ámbito subjetivo de la aplicación, a quienes se le va a aplicar esto, el IR, se exigirá a personas naturales, jurídicas, fideicomisos, fondos de inversión, Entidades colectivas y cualquiera sea la forma de organización que adopte el medio de la constitución con independencia de su nacionalidad, ya sea residencia o que no cuenten con establecimiento permanente, que en ese caso, eh, aquellos establecimiento los, los hace por pretensiones definitivas. ¿Qué son las rentas de trabajo según el artículo 11 de la ley de concertación tributaria? Son aquellas provenientes de toda clase de contraprestación, retribución o ingreso. Como yo les decía, cualquiera sea la denominación, naturaleza o dinero, especie que se deriven del trabajo de persona prestado por cuenta ajena. Cuando nosotros somos empleados, cuando nosotros somos empleados. Quiero hacer aquí un, un, un hincapié bastante bastante acertado, Di, opino yo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice aquí la, el artículo 11 de la ley de concertación tributaria sobre las rentas de trabajo provenientes de toda clase de contraprestación, retribución e ingreso prestado por cuenta ajena. Eh, que se deriven del trabajo personal ok aquí nos está diciendo de que en sí nosotros prestamos por cuenta ajena a una le estamos trabajando a alguien y ese alguien ya tiene una relación laboral con nosotros que es muy diferente aquí un, un dato importante que es muy diferente a lo que dice el reglamento de la ley 822, artículo 44, eh, en el párrafo 2.5, espero no equivocarme, creo que es 2.5, que son las prestaciones por servicios profesionales y técnicos que este una retención que se le realiza del 10%. Es muy diferente a la que tenemos, a las retenciones del IR que tenemos en la ley de concertación, en el artículo 23 que tenemos, la tabla progresiva. Entonces, ahí quiero hacer hincapié. En esa tabla progresiva, nosotros simplemente miramos un rango y una expectativa anual que nosotros vamos a venir deduciendo a las personas o a las personas que tienen relación laboral por esa empresa. Entonces, aclaro. Es diferente la que nos habla el artículo 44, porque de repente he escuchado a muchas, a muchos, a muchos colegas que hacen y nos hacen la consulta de, de que, ok, es, nos dicen, es una persona natural y nos emite factura y está inscrito. Y, y, y tiene RUI, y que tiene, y que tiene. Así, así me decía un, un colega, y que tiene, y que tiene. Entonces, para esos servicios es una retención del 10%, que es muy diferente a las rentas del trabajo que nos habla el artículo 23 y que estipula el artículo 11 de, de, la, de esta ley. Entonces, Qué abarca las rentas del trabajo o qué qué se puede decir de que están sujetas los sueldos, sobresueldos, sueldos variables, sonajes, antigüedad, bonos. Reconocimiento del desempeño y cualquier otra forma de remuneración adicional. Pero hay un dato aquí: cualquier otra forma de remuneración adicional son muy diferentes a aquellas que, por, por el por porque la empresa tenga un convenio con algunos trabajadores y este convenio eh, sea sea para todos en general, sea para todos en general, según según disposición de la empresa. Entonces, si una forma de remuneración adicional, eh, aquellos trabajadores, aquellos trabajadores que una empresa pueda tener alrededor de 11, 12 trabajadores, hasta 50 trabajadores, pero esos trabajadores gozan de, de un beneficio, de un beneficio fijo por ya sea que les que se les va a dar que se les va a dar tal vez un celular, un celular que se les va a dar tal vez algún a, a, algún activo, pero es un convenio que todos lo tienen, que todos gozan. Entonces, en este caso, las rentas del trabajo. Ahí ya no, en cualquier otra forma de remuneración adicional, ya no las va ya no las va a grabar. Como les decía, en el artículo 84 el Código del Código de Trabajo, miren lo que se considera un salario o retribución, en virtud de contrato o relación laboral, que como les decía, es muy diferente al artículo eh, 44 del reglamento de la ley. Exenciones objetivas. Aquí es excelente porque eh, las rentas del trabajo no va a grabar los primeros 100.000 mil córdobas de renta de vengada percibida por el contribuyente. ¿Dónde lo vamos a ver? En el artículo 23 del el artículo 19 o oh, en el artículo que establece incorporar la, tab la tabla progresiva que es el artículo 23 y el decimotercer mes o aguinaldo, que también el, el código de trabajo le llama eh, salario adicional. Las excepciones en el, en el artículo de señores también tendremos excepciones objetivas. aquellas indemnizaciones de hasta cinco meses de sueldo y salario que perciben los trabajadores. ...o beneficiarios contemplados en el Código del Trabajo. Otra ley laboral, laboral o de convención colectiva... ...aquellas indemnizaciones a estos cinco meses... ...que sean el monto de mil córdobas. Eh, Inatec tiene un convenio... ...con sus trabajadores que... ...que pasan esos cinco meses que hasta los pueden, hasta lo indemnizan alrededor de casi 10 años, ¿verdad? Y pasan estos cinco meses. Entonces, todo monto que pasa de los mil eh, va a ser grabado. Igual, la, la, la, la, la cuota restablecida en el artículo 24 de la ley de concertación tributaria. Aquellos beneficios derivados de la convención colectiva, aquí les decía, siempre que se otorgue en forma general a los trabajadores, como yo les decía. Aquellos que se ríen por convención colectiva, como yo les decía, ok, les vamos a dar, les vamos a dar un bono, como lo hace el Ministerio de Educación a los maestros, les da un bono. Eso está, está, está, es un ejemplo, eso ya es un convenio entre, entre, entre las entidades gubernamentales, pero también se puede ver en, en, en, en algunas empresas cuando por convención colectiva se, for, eh, se, se otorguen por forma general a los trabajadores. Como les decía, les puede dar un equipo, un celular que cueste 200 dólares, pero se los dieron a todos, todos por convención colectiva, tienen acceso a ese teléfono, a ese celular, a un smartphone. Entonces, eso ya no lo va a grabar. Aquellos regímenes de seguridad social, tales como pensiones y jubilaciones. Eso, esas, esas pensiones ya y las jubilaciones ya no las va a grabar. ¿Cuáles son esos regímenes que tenemos? Eh, uno que es el IBM, que es impuesto a la muerte, y el que el. El integral. El artículo 19 también nos habla de exenciones objetivas, que son las prestaciones pagadas por fondos de ahorro y pensiones distintas a las de seguridad social, que cuentan con un aval de seguridad competente, o bien ya sean, en cuenta regulada por ley especial. Son aquellas que tal vez las empresas, con, junto con el banco, le hacen le hacen un fondo para que aquellas personas vayan vayan recogiendo vayan recogiendo dinero y que al final cuando se termine o la sesión de relación de laboral se termine ellos sean beneficiados al final eh, la indemnización es pagada como consecuencia de responsabilidad civil por daños materiales, cosas, por daños físicos, psicológicos por personas naturales, así como la indemnización proveniente de contratos de seguro, por pues, todo tipo de daño, excepto que constituyan rentas de ingreso. Esos son cuando tenemos accidentes, pues, de, como trabajadores y, y, y, y nos van a pagar una indemnización, pues, por. por porque de repente ahí el trabajador nos, nos puso a hacer o, o, o estamos bajo, bajo algún peligro, o los que da este, estas indemnizaciones que cuando nos dañamos algo, pues algún inconveniente que nos pasa, algún altercado, y nos daña nuestra salud. Lo percibido y uso de asignación de medios y servicios necesarios para ejercer aquellas funciones propias del telecomoviático, viático, la telefonía, los vehículos, y gastos de depreciación, que lo podemos ver eh, esos gastos que se remuneran por la depreciación del vehículo, que se les paga a aquellos agentes de venta que… que que anden de arriba para abajo con, con, con mercancía, entonces esos deterioros no son exenciones objetivas. Mantenimiento, reparación de gasto y reembolso, igual ¿vale? son reembolso. Que no, voy a ocultar aquí, no sé si se está bien. que no constituyen la renta o simulación o ocultamiento de la misma. ¿Qué quiere decir aquí el, el artículo 19 del reglamento? y ahí, eh, tenemos un carrito, eh, como empleados como empleado, tenemos un carrito viejo, o los gerentes tienen un carrito viejo, ¿verdad? Y, ahí, y, y, se, lo, y se lo deprecian o se dan de viático por andar de aquí a allá, perdón, eh, que se dan de viático por andar aquí allá y, y, y de repente se ponen 16 mil pesos de viático, casi la mitad de su salario. Entonces, esa es una simulación de renta, una simulación. Y las remuneraciones de todas cuantas prestaciones de, de ingresos que los gobiernos extranjeros pagan a sus funcionarios y trabajadores de nacionalidad extranjera y que desempeñen su trabajo en relación de dependencia en representaciones diplomáticas y consulares en el, en el territorio nicaragüense, o bien trata de cargo oficial en general, ¿verdad? Costa de prestación e ingresos que estos funcionarios y trabajadores perciben de sus respectivos gobiernos, siempre que exista reciprocidad, excepto los nacionales que presten servicio en dicha representaciones. Y cuando su remuneración no esté sujeta a tributo análogo, o sea, que no se, re, que no se retengan los ¿no? dos en el país de procedencia o, o, o de remuneración. En este caso también podemos ver algunos diplomáticos de los gobiernos extranjeros que de aquí, del territorio nicaragüense, independiente que estén en el, en el extranjero, se le está pagando aquí en territorio nicaragüense porque ellos trabajan para él. Para, para acá, el territorio de, de, de, de, en el territorio de nicaragüense, independientemente que esté en el extranjero, eh, ese, ese, eso sí se lo va a grabar. ¿Por qué? Porque están trabajando para acá, no en el extranjero. Entonces, no hay reciprocidad. En ese caso, sujeta tributo análogo. Las remuneraciones y toda contraprestación ingresos de las misiones de organismos internacionales que paguen sus funcionarios y trabajadores de nacionalidad extranjera y que desempeñen su trabajo en relación de la dependencia en la presentación del oficio territorial nicaragüense. En servicio de dichas prestaciones, como les venía mencionando, las indemnizaciones de acuerdo del índice de costo de vida del Estado. Eh, del Estado que para esos representantes, funcionarios o empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores en, en servicio del exterior. Igual para, lo, para los diplomáticos. ¿Cuáles son en el artículo 29? Tenemos, perdón, 29, dije, en el artículo 21 de la, de la presente ley de las 822, deducciones autorizadas. ¿Cuáles son esas deducciones autorizadas que se autoriza y se, exenta de realiza, eh, y se exenta de estas rentas? La deducción que por factura o recibo equivalente al 25% de gasto de salud y contra de prestaciones de servicio, hasta un monto incremental de 5 mil por año hasta alcanzar un monto de $20,000. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que tenemos hasta el 25 para hacer esa deducción. Las cotizadas para aportes personales y salariales en cualquier de los regímenes de seguridad social, que son cuando nosotros cotizamos. ¿Cuál es el periodo fiscal? Para efecto ahorita que va Henry a hablar, de, de aquellos salarios variables de, lo, de los incompletos de aquellos salarios incompletos de aquellos por tiempo incompleto que no cumplen un año fiscal. ¿Cuál es el año fiscal? ¿De dónde se comprende? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Y ta, tarifa progresiva, según el artículo 23. Aquí podemos ver que que tenemos las expectativas anuales, que va de 1 a 100, que no tiene ningún, como lo anteriormente lo, lo planteaba en la, en la filmina posterior, que va, van a estar exentos de, de IR a aquellas personas que por, que por estrato no sobrepasen acá, los 100.000. mil. Aquí lo podemos ver no hay porcentaje aplicable ni sobre exceso. Pero aquellas que ya vayan de mil es más, miren en este caso, si en la expectativa anual nosotros tenemos un salario de, de 10.000, tenemos un salario de mil, tenemos un salario de mil, entonces cuando nosotros apliquemos la expectativa anual que después de deducir ins Claro, después de deducir eh, el, el INSS, que es el 7%, aplicamos el 12% de expectativa anual y sobrepasa ese monto eh, de X salario, ya los 12.000 ya lo pasó a los, igual, a, lo, a los 14, 15 ya los pasó. Pero si un salario, X salario, pasa de la expectativa de los 100.001, un centavo, ya nos va a grabar un centavo que pase nos va a grabar y ya le vamos a tener que aplicar un sobreexceso, le vamos a, a, a restar y le vamos a aplicar ya un porcentaje del 15%, uno que se nos pase, un centavo. Y después si podemos ver de los 200.001 a los 350.000, ya tenemos un sobreexceso, un, un, una base de 200 mil, un porcentaje del 20% y un impuesto base de 15 mil. Los, los 350 mil uno igual a los 500 mil de los 500 mil a más. De esa manera se comporta la tabla. De esa manera se comporta la tabla. Aquí está. Retenciones definitivas de las rentas de trabajo a, lo, a los residentes y no residentes. En la, en la posterior de, la, de las excepciones subjetivas, mire, aquellas que se pasaron del artículo 24 de la ley de concertación tributaria, aquellas que se pasen de los 500.000. Ese exceso o lo que se pase ya va a ser grabado con una retención definitiva del 15%. 25% de que es dietas o consejos administrativos, organizaciones de directivos consult eh, consultivos. Estamos hablando de, de, de, de, de aquellos organismos que, que, que vienen a dar consultoría, que son dietas y de consejos administrativos. Eh, del 12.5% de dietas recibidas por consejos region, regionales y municipales a trabajadores y de comisiones, las dietas que, que posiblemente se les puede grabar en el artículo 24 aparece a, a aquellos eh, consejos regionales que pueden ser la, las, las dietas que se les da a, a, a los de las alcaldías. Y el 20% de rentas de trabajo a no residente. Aquí, rentas de trabajo a no residentes. Si no están prestando un servicio, ya sea de consultoría, pero no es residente, no es residente, ya vamos a ver ahorita un poquito más adelante cuáles son los no residentes eh, que se consideran no residentes, son el 20% no residentes. Pero, ¿cuándo es un residente y no residente? Ok, ya lo vamos a ver. Artículo 25. Obligaciones de retener y liquidar. Aquí se entera el impuesto. Son los empleadores, personas naturales y jurídicas, agentes retenedores, incluyendo las prestaciones diplomáticas, consulares. Ahí está. Como aquí está, le, eh, y consulares siempre que no exista de, de no retener organismos y misiones internacionales como los decía, ya sean análogos esta obligación a retener mensualmente la cuenta del RIL anual de trabajadores corresponde a pagar conforme a lo siguiente cuando la renta bruta anual del trabajador del periodo fiscal completo excede el monto máximo permitido que son los mil que estaban Ahí están en los numerales 2 y 3 del artículo 21 de la presente ley, que es la ley de concertación tributaria. En el periodo fiscal incompleto, yo también les presenté cuál es el periodo fiscal incompleto. Ahí está el artículo 21, eh, numerales 2 y 3 que sea en ese monto cuando la renta bruta grabable del trabajador incluya renta variable se deberá ajustar las retenciones mensuales correspondientes para garantizar ya le anteriormente ya les había dicho que son aquellos sondajes que ya eh, aquí hay bonificaciones que se le dan a los trabajadores eh, este lo vamos a liquidar a más tardar o lo vamos a integrar a los 45 días después de haber finalizado el periodo fiscal. ¿Cuál es el periodo fiscal? Del 1 al 31 de diciembre. del 1 de enero al 31 de diciembre. Metodología del cálculo para las rentas del trabajo. Arto, artículo reglamento del 19 reglamento de la ley de concertación tributaria. Eh, estimados, de aquí los voy a dejar con mi estimado Henry Castellón que le explique y les muestre cómo se hace cómo se realiza esas, cómo se realizan esa la metodología de esas deducciones. Estimado Henry correcto, correcto. Por aquí estamos. Solo déjenme compartir. Solo déjenme compartir la pestaña. Bueno, vamos a, a compartir toda la pantalla. Para de esa manera poder... Vamos a ver. Ok. Denme un chance. Solo quiero compartirles. Ok, ahora sí. Pues, eh, ¿Pueden ver la pantalla, estimados? ¿Se puede ver? Okay. ok, entonces me voy a ir a la parte que me toca a mí. Eh, bueno, eh, muchas gracias por estar por aquí en este, en este evento completamente gratuito que fue, es realizado por parte de ATC, Consultora Contable y Fiscal, y también, eh, de, también este, compartiendo con consultas tributarias y asesoramiento contable en Nicaragua. Entonces, estimados, eh, yo les voy a explicar la, todo lo que tiene que ver con los cálculos de las rentas del trabajo. Y noten esto, además de explicarles eh, el procedimiento para cada, tipo, para cada tipo de renta, vamos a ver dos ejercicios prácticos. Vamos a ver un ejercicio de de cálculo de un salario normal, de un salario común y corriente en el cuanto al cálculo, pero también vamos a ver el cálculo de, de la retención para salarios variables, ¿cómo es que se hace? Bueno, en el artículo 19, el numeral 1, bueno, de hecho, quiero comentarles, estimados, de que... Eh, el, el artículo 19 del reglamento de la ley de concertación tributaria, ahí establece todos los procedimientos de cálculo que se realizan para eh, las rentas del trabajo, todos los, todos los diferentes eh, tipos de cálculo o procedimientos de cálculo para determinar la retención de, del IR del trabajo. Entonces, en la primera, establece cuando eh, son retenciones, para una persona que trabaja los 12 meses del año. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de cálculo? Bueno, al salario mensual bruto se le van a restar las deducciones establecidas en el artículo 21 de la ley de concertación tributaria. ¿Cuáles son esas deducciones? Bueno, la que ya mencionó nuestro estimado Luis, de que son la, eh, lo que el trabajador paga de cotizaciones a links y hasta mil Córdoba en gastos por servicios profesionales, en gastos por educación y en gastos, por, eh, en gastos de salud en compra de medicinas eh, o, por ejemplo, la, la contratación de un, de un médico. Entonces, hasta 20.000 Córdoba, eso te permite. Entonces, eh, se le resta eh, se le va, va a dar un salario mensual neto ese salario mensual neto se multiplica por 12 y ahí vamos a tener la expectativa anual entonces cuando nosotros ya tenemos esa expectativa anual entonces le aplicamos la tarifa progresiva y determinamos un ir anual queremos calcular el ir mensual agarramos ese ir anual y lo dividimos entre 12 meses ok pero ustedes me van a decir pero no pero mi empresa eh, paga de forma quincenal o mi empresa paga de forma semanal o de manera catorcenal o paga diario, no hay ningún problema. Lo que se hace ahí únicamente, y esto es lo bonito de las matemáticas, es eh, realizar la equivalencia. Yo puedo determinar, lo puedo proyectar. ¿No se escucha bien? ¿Me logran escuchar? Sí. Sí. Sí. sí. Ok. Entonces, muchachos, les voy a pedir por favor para que todos logremos escuchar bien que apaguen sus micrófonos y de esa manera pod podamos tener correcto, podamos tener una un audio eh, nítido. Bien, entonces yo les mencionaba de que no hay ningún problema, y eso es lo bonito de las matemáticas, hacer las equivalencias. Si yo tengo un IR anual, yo lo puedo proyectar a, de forma mensual, lo puedo proyectar de forma quincenal, lo puedo proyectar de forma catorcenal o de la forma en que, del periodo, de la forma de pago o el periodo utilizado por las empresas. Entonces, eh, Ah, bueno, y lo que les explicaba en el punto C, que es este, si diesen otros periodos de pago, estamos hablando quincenal, catorcenal, diario, semanal, entonces el agente retenedor, o sea, la empresa, debe aplicar el procedimiento equivalente a esas condiciones de pago. Tenemos también el procedimiento para determinar el IR por pagos ocasionales. Entonces, noten de que en el procedimiento anterior determinamos un IR anual. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, a esa expectativa de salarios anuales, o sea, antes del IR, vamos a agregarle ese pago ocasional, que pudiera ser un pago de un bono, pudiera ser un pago de vacaciones o algún otro pago eventual, que no se da de forma constante. Entonces, se lo adicionamos a la expectativa anual y procedemos a determinar el nuevo IR anual, cuando ya lo determinamos con base a la tarifa progresiva, lo que hacemos es restarle el IR anual 1 que habíamos realizado, o sea, ahí determinamos dos IR, el IR sin el pago ocasional y el IR con el pago ocasional, lo restamos y la diferencia va a ser el IR exclusivo para ese pago ocasional, entonces eso es, esa diferencia va a, a constituir o a componer o a, o, a, o a hacer la retención del IR sobre el pago ocasional, entonces, entonces en el caso de la retención mensual que usted va a realizar, entonces va a ser la suma de la retención original, o sea la retención 1 que calculamos en base al procedimiento anterior, y la retención 2, que ya incluye el pago ocasional. Bueno, y ahí pues hay algunos ejemplos de pago ocasional, vacaciones, bonos, incentivos semestrales, anuales o similares. Ok, ya, te, ya llevamos dos procedimientos. Vamos a ver el del incremento salarial de, Del primer procedimiento y de este procedimiento estimado, vamos a... Vamos a, este, a hacer un ejercicio para que, para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, el procedimiento para salario variable es el siguiente. Se van a sumar los ingresos netos eh, obtenidos desde el inicio del periodo hasta la fecha del incremento salarial. Entonces, vengo yo, me incrementaron en septiembre, por así decirlo pero ya me pagaron ocho meses anteriores. Entonces, yo sumo los ocho meses antes del incremento salarial. El nuevo salario neto se multiplicará por el número de meses que falten para concluir el periodo. Entonces, vengo yo, eh, tomo ese salario, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me hace falta a mí para finalizar el periodo? Bueno, me haría falta, eh, a ver, cuatro meses. Entonces lo multiplico para ver cuánto es lo que voy a ganar en esos cuatro meses. Y se suman los dos resultados anteriores. El acumulado antes del de incremento salarial y ya los otros meses siguientes donde ya me incrementar. La, el IR se va a calcular conforme a la tarifa progresiva para determinar el IR anual. Lo determino y le la resto, las retenciones efectuadas anteriormente. Entonces lo que a mí me va a dar esa diferencia es las retenciones que yo no he aplicado, pero que las voy a aplicar. Y el IR pendiente se va a dividir entre el número de meses que faltan para concluir el periodo fiscal y el resultado, permítame un segundo, y el resultado será la retención mensual. Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar el IR pendiente para salarios, para incrementos salariales, en este caso. Ok. Tenemos también, tenemos también el, el procedimiento para determinar eh, la retención para periodo incompleto y en este caso va a ser igualito al, al procedimiento para, eh, cal, para el cálculo de la retención para periodo completo. Es el mismo, pero va a haber una diferencia en el sentido de que al final, del, al final se le va a generar un saldo a favor al trabajador. Esa sería la única diferencia. Y tenemos el de rentas variables, pero este se lo voy a ir explicando mejor paso a paso en el ejercicio que vamos a ver. Entonces vamos a obviarlo por el momento. Eh, en el artículo 28 hay excepciones de la obligación de declarar de los trabajadores y es cuando estos trabajadores obtienen rentas del trabajo o salarios de un solo empleador. Entonces ellos están exceptuados. Salvo que hagan el derecho, el, el uso del derecho a las deducciones establecidas en el numeral 1 del artículo 21 de la ley de concertación o cuando tengan o perciban rentas de otra fuente. Entonces, por ejemplo, si vengo yo, trabajé el periodo completo, pero quiero hacer uso de las deducciones autorizadas por el artículo 21, entonces yo sí si debo presentar una declaración, se me va a generar un saldo a favor y la DGI me va a dar una especie de, de constancia para que la empresa a la cual yo le trabajo me la, me la vaya aplicando hasta terminar ese, eh, ese saldo a favor que tenga. Perfecto. En el caso del artículo 29, ahí está establecida la obligación de liquidar, declarar y pagar. ¿Quiénes van a hacerlo? Los empleados... Eh, que obtengan, o los trabajadores que obtengan rentas del trabajo de dos o más empleadores y que excedan el monto, eh, el monto exento ¿cuál es el monto exento? hasta 100.000 córdobas anuales o 8.333 córdobas mensuales, o su equivalente quincenal, porque también existen otros, otros periodos que utilizan las empresas eh, entonces hay que hacer la equivalencia y esa miren esto esto está muy, muy interesante, muy interesante por la reforma que hubo. Noten, noten lo que dice este, esta última oración. La liquidación, declaración y pago se, le, se realizará ante la administración tributaria después de 90 días de haber finalizado el periodo fiscal. O sea, de que incluso a mí, o sea, yo trabajador, eh, he obtenido rentas del trabajo, pero... Supóngase que obtuve de diferentes fuentes o que me quiero aplicar las deducciones autorizadas por la ley para rentas del trabajo, para IR de rentas del trabajo. Entonces yo puedo hacer mi declaración durante los próximos 90 días, o sea, tres meses. Pero esa es una... Eh, recuerden de que esa solamente aplica para rentas del trabajo, porque ya todos conocemos de que para rentas de actividades económicas únicamente son... Dos meses lo que da la ley para presentar su declaración. Por cierto, este 28 de febrero eh, termina el plazo para presentar su declaración de rentas de actividades económicas. Este, ya prácticamente faltan 28 días, hoy estamos a 31. Entonces, para que eso también lo tomen en cuenta. Pero ahorita centrémonos en lo que son las rentas del trabajo. Vamos a continuar por acá. Entonces, bueno, aquí de igual manera, quienes quieran hacer uso del derecho a las deducciones establecida en el artículo 21 de la ley o a reclamar saldo a favor por devolución, acreditación o compensación que provengan de deducciones, noten esto, deducciones, estamos hablando de dos, eh, las deducciones hasta mil córdobas anuales y las de la seguridad social, o sea, el INSS laboral. Eh, exceso de retenciones, o sea, eh, en el caso de que tal vez yo trabaje en periodo incompleto, entonces me aplicaron retenciones conforme, eh, conforme o sea, de igual manera que si yo estuviera trabajando periodo completo, entonces hice me va a generar un exceso, me van a aplicar exceso o retenciones de más, o por ejemplo, rentas variables o periodos fiscales incompletos, deberá presentar declaración anual en el plazo establecido, o sea, que son tres meses de acuerdo con la ley. Eh, entonces, aquí, estimado, ya llegamos a los ejercicios. Vamos al ejercicio número uno. Pongan atención, el ejercicio se trata de la liquidación del IR del trabajo por salario fijo. Entonces, vamos a, a continuación a ver de qué trata. Una pregunta, ¿pueden ver la pantalla? Pueden. Ver? La, la pantalla de Excel... Sí. Ok, ok, ok. Vamos a dejar de compartir. Entonces vamos a... Ok. Ok, ahora sí, voy a presentar toda la pantalla. Excelente, me comparto aquí y en teoría vamos a ver si me permite presentar. Consulto, ¿pueden ver la pantalla de Excel? Sí. Excelente, perfecto, perfecto. Sí, sí. Vamos a de tal manera que ustedes... En la versión pantalla completa. ¿Cómo dice, estimado? Ahí. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok, ok, perfecto. Entonces, eh, vamos a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Entonces, miren este ejemplo. Ahorita vamos a ver el ejemplo de un periodo completo. Eh, el ejemplo dice así, de la siguiente manera. Solo déjenme ponerles bien para que puedan ver. Ahí. Luis Miguel trabaja para la empresa La Fruta S.A. En el mes de septiembre obtuvo salario por 15 mil Córdobas, obteniendo horas extras por 1,250 Córdoba. Ok, los datos. Tenemos un salario base de 15,000, mil, pero como el hombre hizo horas extras, entonces obtuvo 1,250 por hora extra. Dichos ingresos han tenido un comportamiento similar en comparación a los meses anteriores. Le aplicaron la deducción de links y un embargo alimenticio del 35% sobre sus ingresos totales. Calcule el IR del mes. Ok, entonces eh, noten de que este tipo de cálculo estimado en el caso donde hay embargos salariales es un tipo de cálculo que le interesa mucho la, al abogado de familia. Ya, porque el abogado de familia anda donde el juez de familia, a lo mejor por una demanda que le hizo una dama a un caballero irresponsable, entonces este, viene el juez y tiene que determinar cómo debe ser la manera conforme a lo que establece la ley de cómo es que se debe determinar. Para, tal vez si nos está acompañando ahí algún abogado de familia, ya para que pueda ver cómo debe ser el cálculo. Dice de que, este, bueno, en el artículo 19, numeral 1, dice de que eh, la retención se va a determinar así. Entonces, ok, entonces noten algo. Primero traigo los datos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Salario base de 15 mil, hora extra de 1.250. Un ingreso total de mil 16, 16.250 Córdoba. ¿Qué más? Dice el procedimiento, al salario mensual bruto se le restarán las deducciones autorizadas establecidas en el artículo 21 de la ley de concertación para obtener el salario neto, el cual se multiplicará por 12 para determinar la expectativa de renta anual. Ok, convirtamos este montón de palabras a números. Ok, aquí yo tengo un salario eh, bruto de 16.250 córdoba. Yo lo voy a restar. Los 1137.50 córdoba que corresponden al links No le resto la, la pensión alimenticia porque la ley me dice que solo, únicamente solo son dos tipos de retenciones, perdón, dos tipos de deducciones que yo debo aplicar. Pero en el caso de pensión alimenticia, yo no debo hacerlo. La ley no me lo dice. Entonces, ¿cuál es mi base? Los ingresos totales, bueno, el IR. Entonces, vengo yo y este, lo multiplico por 12 para determinar la expectativa, la, la expectativa anual. Entonces, aquí también, muchachos, tenemos el salario bruto, le resto el INSS, tengo un salario neto mensual, ¿ya? Y esto lo multiplico por 12 para determinar cuál va a ser mi expectativa anual. Una vez que yo ya tengo mi expectativa anual, vamos al siguiente, al siguiente paso. A la expectativa de renta anual se le aplicará la tarifa por héroes establecida en el artículo 23 de la ley para obtener el monto del IR anual y este se dividirá entre 12 para determinar la retención mensual. Vengo yo acá a estos 181 mil córdobas, le resto el sobreexceso que está en la tablita, eso me da un resultado, a este resultado le aplico el 15%, no, no hay impuesto base ahí, entonces, me queda igual un IR anual de 12,200 Córdoba. Esto lo divido entre 12 para determinar el IR mensual. Y yo les decía de que <coughs> yo puedo perfectamente realizar la equivalencia. Eh, si la empresa donde estoy yo paga cada 15 días, ok. Si esto es mensual, yo, haga, yo lo agarro, lo divido entre 30, lo multiplico por 15 y ahí está mi IR quincenal, o lo multiplico por 14 días, ahí está mi IR catorcinal por 7 días mi IR semanal y por día tengo mi IR diario. Entonces, vean qué bonito esto de las matemáticas y de las divisiones, que yo puedo hacer la equivalencia de cualquier cosa. Siguiente paso, si vienen otros periodos de pago es la gente retenedor deberá aplicar procedimiento equivalente a esas condiciones. Entonces, ¿cuándo aplica esto? Cuando son periodos quincenales, catorcenales, semanales, diarios u otros de diferentes del mensual. Ok, entonces hasta ahí miramos solamente la liquidación de un salario fijo. Vamos a ver ahora la liquidación de un salario variable. Vamos a lo candente, como, como dicen muchos. Pueden ver por ahí la pantalla, muchachos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Excelente. Excelente. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Ah, ok, pero antes de ello vamos a ver cuál es el procedimiento. Ese sí no lo, no lo saltamos porque yo les decía que lo íbamos a ver paso a paso. Entonces, este es el procedimiento para salario variable. Denme un chance, ok. Ok. Ya estamos colgados con el tiempo, pero no hay problema. Vamos a verlo. Eh, en el numeral 6 del 19 del reglamento, ahí está el procedimiento para determinar el salario variable. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, el primer paso es que para determinar la retención del primer mes del periodo fiscal se procederá conforme el numeral 1 de este artículo. ¿Cuál es el numeral 1 de este artículo? la eh, liquidación de la retención para periodo completo. Entonces, ahí no hay ningún problema. Determinamos la retención normal para periodo completo. En el segundo mes, la renta neta del mes, se le va a sumar la renta neta del mes anterior para establecer una renta neta acumulada de dos meses. ¿Cómo podemos nosotros convertir esta, eh, esto que está en letra a número? Aquí está un ejemplo. John Lennon trabaja como ejecutivo de ventas para la pintura S.A. y obtiene ingresos por ingresos y comisiones, perdón, y obtiene ingresos y comisiones a como se presenta a continuación. Calcula la retención del I.R. del trabajo. Noten algo, muchachos, aquí si ustedes no, bueno, lo quise hacerlo no mensual, sino quincenal yo sé que mucha, hay muchas empresas que pagan de manera quincenal entonces yo quería que ustedes lo pudieran ver entonces primeramente una, una técnica que no está en la ley pero que yo se la voy a decir primera técnica ustedes tienen que identificar qué tipo de, de periodo están utilizando ¿por qué? porque recuerden de que si es mensual son 12, son 12 meses son 12 periodos Mensuales. Pero si es quincenal, son 24 periodos. Ajá, y si es catorcenal, ¿cuántos periodos hay? Hay más. Entonces, tiene que identificar primeramente cuántos periodos hay en el, en, el, en el periodo fiscal. Entonces, yo puedo identificar de que hay 24 quincenas en el año. Entonces, en el primer cálculo, yo determino normal mi, mi renta neta quincenal hago mi proyección bueno, aquí tengo, no, noten por ejemplo el nombre de las columnas nombre interesante, como por ejemplo renta neta acumulada, aquí yo tengo que acumular otra, otra, vamos a ver y esta estas son claves estas dos, la renta neta acumulada y la retención acumulada ¿por qué? porque de esa manera, como ustedes pueden notar, dice aquí que el salario quincenal de esta Bayon Lennon Miren, va variando, no es el mismo. Se puede observar. Por ejemplo, en la quincena 24, él ganó 9.000 Córdoba, pero en la quincena número 4, él ganó 11.000. Y el salario no es fijo, es variable. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque esta persona tiene comisiones, gana comisiones sobre, sobre venta. Entonces, ahí está. Yo debo ir acumulando mi, el salario. Menos para esa manera de determinar la retención por salario variable. Pero vamos a continuar. Dice acá. Ok, entonces estamos aquí. Para el segundo mes, a la renta neta se le sumará la renta neta del mes anterior para establecer una renta neta acumulada. Aquí está, miren. Aquí yo voy acumulando. Voy acumulando. La, la renta de la primera quincena con la de la segunda ahí están las dos y me da 16 mil ahí yo tengo la, este, la quincenas por dos meses pero ahora yo voy a ver cuánto es mi promedio quincenal entonces tomo la renta neta acumulada el que, que son dos quincenas la divido entre las dos quincenas me da un promedio quincenal a este promedio quincenal vengo yo y hago la proyección anual Determino mi ir anual en base a la tarifa progresiva, eso me va a dar una retención, una retención, eh, una retención acumulada de 1.264 Córdoba y al final y al cabo, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo lo voy a re restar la retención de la quincena pasada para yo poder determinar mi retención de esta quincena. Entonces, ahí eh, yo le expliqué ese procedimiento, pero vamos a seguir. Ahí llegamos hasta dos meses. Dice, la renta neta promedio mensual obtenida se multiplicará por 12 para establecer una nueva expectativa de renta neta, renta neta anual. ¿Qué es esta, muchachos. Miren, esta. Una nueva expectativa. Aquí está, eh, perdón. Sí, 200.880. Dice que, ok, a la nueva renta neta anual debe liquidarse conforme a la tarifa por recibe del artículo 23, dando como resultado un nuevo IR. Aquí está el IR nuevo. Dice que a ese nuevo IR se va a dividir entre 12 y el resultado obtenido se multiplicará por el número de meses transcurridos, incluidos los del mes en que se va a retener. Entonces, aquí lo que hacemos es, lo, eh, lo dividimos entre 12, pero como en este caso nosotros tenemos un periodo quincenal, lo dividimos entre 30, ya, entre 30 días, lo multiplicamos por 15, ya, y en este caso como son dos quincenas, por dos. Entonces eso nos va a dar, eh, nos va a dar una retención acumulada. Y a ese resultado anterior le vamos a restar la retención acumulada de un mes que este que está acá, en ¿eh? los 818, y la diferencia va a ser la retención del mes a retener. Igual procedimiento se aplicará a los meses subsiguientes y cuando los pagos sean quincenales, catorcenales o semanales. Este mismo procedimiento yo lo vengo aplicando para todos los demás meses. De esa manera, muchachos, ahí nosotros podemos determinar la retención exacta para salarios variables. Entonces... Para que ustedes lo puedan ver por ahí. De esa manera. Entonces ahí tenemos ya los dos ejercicios, muchachos. Eh, bueno, eh, aquí, aquí terminamos, muchachos. Queremos darle muchísimas gracias por la atención brindada. La atención brindada por, por ustedes. Solo denme un chance. Quiero ponerla. Ok, aquí estamos. Creo que ya dejé de compartir. Me, ok. ¿Pueden ver, muchachos? ¿Me pueden ver? ¿Me, me pueden ver, muchachos? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, sí lo miramos. lo miramos Excelente. Sí, profesor, lo miramos. Excelente. Entonces, muchachos, queremos eh, agradecerles, darle las gracias por haber estado con nosotros. Esta es una idea que tuvimos Luis y yo, Luis en representación de ATC y yo en representación de consultas tributarias, asesoramiento contable en Nicaragua. Nosotros queríamos compartir esto porque nosotros sabemos de que eh, hay muchas eh, muchas dudas respecto a la, a la liquidación correcta de las rentas del trabajo pero todo está en el artículo 19 del reglamento de la ley de concertación tributaria. Si tienen dudas pueden irse a ese a ese artículo y ahí están todos los procedimientos eh, y esos procedimientos son muy bien detallistas, entonces ahí está todo.